Saludos, somos la División Inmobiliaria de Mentes Legales, una empresa con amplia presencia en el mercado de bienes raíces en la República Dominicana. Les presentamos una de nuestras propiedades en cartera de bienes en alquiler. Es un hermoso apartamento nuevo en el segundo nivel, localizado en el exclusivo residencial El Sembrador 5, en la ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Este justo al lado de Hipermercado Olé y del Hospital General de la Ciudad Juan Bosch. Este hermoso apartamento cuenta con tres habitaciones, dos baños, closets, con puertas de madera, estacionamiento para dos vehículos, tiene cocina, comedor, sala, balcón, área de lavado, todas sus instalaciones eléctricas de agua potable, y desagües totalmente nuevas y en pleno funcionamiento. Llavines e Intercom. Agua permanente con hierros en la puerta de entrada y en todas las ventanas. Todas sus puertas y gabinetes están en perfecto estado. Este hermoso apartamento está nuevo y preparado para que usted se mude. Llámenos y coordinemos la visita al apartamento en el que siempre deseo vivir teléfonos en pantalla con WhatsApp. Para vivienda, negocios o inversión en mentes legales, encuentra la solución.